la energía vital se puede convertir en mala leche o sea que cada cosa la energía puede ser buena pero la podemos usar mal por eso hay signos que tienen mala fama ¿vale? Uh, en algunas cosas digamos que cada uno de los signos tiene sus posibles defectos pero que os quede claro que dentro de vosotros todos los tenéis los 12 signos y los 12 signos perfectos perfectamente bien utilizados los podéis usar Solo hace falta decidirlo y aprender a usarlos, ya está. Bien, pues partiendo de eso, Aries es bueno, Tauro es bueno, necesario. Me he ido explicando en cada uno de los meses esos signos. Si os interesa, los podéis encontrar en YouTube, están todos subidos. Por lo tanto, podríais ver toda la historia. Y después de febrero de este año, vamos a volver a hacer la rueda entera. Porque hay mucha gente que la quiere hacer y no ha podido venir antes, no se ha enterado, etc. O sea, que tranquilos que los vais a poder hacer cualquier signo, si dices que ya soy Aries, no te preocupes, que en Aries lo vamos a volver a hacer o lo puedes mirar en, en YouTube. Bueno, vamos a Sagitario. A ver, como es lógico, para uno mismo el mejor signo es el suyo, ¿verdad? Eso es lógico, bueno, en general. En general. Y hay algunos que dicen, no, mi signo no me gusta, pero vale, en general sí. Yo tengo el sol en acuario, por lo tanto soy en acuario, pero tengo mi ascendente en Sagitario. Y como soy de hoy, yo estoy encantadísimo de poder decir lo bueno que soy, lo guapo, lo simpático, etc. ¿Vale? Pues sí, porque Sagitario es así. Sagitario es la energía de fuego que quiere disfrutar el mundo y que el mundo disfrute con él. ¿Hay algún Sagitario por aquí? ¿Uno solo? Voy. Ah, dos, perdón. mejor. ¿Y alguien que sepa que tiene su ascendente o su luna? Yo Imaginaos. todo, de, de Tú lo has ocupado todo, ¿no? Todo para ti, por eso no hay más. No, más que nada porque así sé que no tengo que ofender. Hay cosas que no tengo que decir. A ver, Sagitario es un signo que está gobernado por Júpiter. los pocos que. Aunque no sepáis nada de astrología, no os preocupéis porque yo lo explico de, de manera llana. no Júpiter es el planeta de disfrutar de la vida, la capacidad que todos tenemos mejor levada o peor levada pero todos tenemos esa capacidad de disfrutar de la vida, del mundo entonces si tú tienes un Júpiter un Sagitario bien fuerte tienes ganas de disfrutar de la vida y lo, y lo demuestras eres alguien alegre, simpático jovial, que le gusta moverse con la gente y por lo tanto vosotros, aunque pongáis ahora una cara seria de uh, que serio es pues no, ¿vale? Que sí. Pero ponen la cara, no me preocupa, ¿eh? La cara que queráis. Pero dentro tenéis esa capacidad de disfrutar de la vida. Independientemente de que tengáis una vida dura, que también pasa, evidentemente, es lógico. Pero esa capacidad la tenéis de poner alegría en cualquier situación que vosotros tengáis. Y cuando lo lleváis bien, lo aprendéis a usar bien, lo podéis transmitir. Sin daros cuenta, ¿eh? No me refiero que os pongáis vosotros a transmitir cosas. No, no, no. Vuestra manera de ser alegra la vida de los demás, el que usa el Sagitario. ¿vale? Bien llevado. Porque, como lo lleves demasiado, ¿verdad que hay gente muy payasa? De <risa> hecho, como veis, me gusta hacer broma. Pues puede ser muy payaso, sí. Eh, lo cual puede ser bueno o malo, depende de qué situaciones. En una reunión de amigos, el ser payaso pues divierte. Pero en un funeral es un poco complicado. Y el problema es que a veces no controlamos, ¿eh? Y en un funeral somos capaces de, de soltar un chiste. Lo cual ya se ve la cara que ponen los demás. Bueno, Sagitario, por lo tanto, a nivel normal, simplemente es ganas de disfrutar del mundo, de la vida. Y tiene mucha suerte. El signo de Sagitario, ¿vale? No solo las personas Sagitario. El signo de Sagitario, que ya os he dicho, lo tenéis vosotros también dentro. Pero los sagitarios lo tienen más así, los que tienen sol en sagitario, las ascendentes en sagitario lo sacan más fácilmente. Pero es el signo que más suerte tiene del zodíaco, con diferencia, pero a la vez no tiene nada de suerte. Ahora ya me parezco a un maestro chino, ¿verdad? Eso es que de hacer los Juan, que no entienda lo que he hecho. Vale. Pues es verdad, es verdad. Tienen mucha suerte, pero no tienen nada de suerte porque la suerte no existe. No existe la suerte. Hay una frase, una frase espiritual, que, o una ley cósmica que le dicen, que dice, la energía sigue al pensamiento. Es posible que la hayáis oído. Y si no, grabárosla, porque la vais a encontrar muchísimas veces. La energía sigue al pensamiento. Y otra que es complementaria, que dice, como el hombre piensa en su interior, el ser humano, ¿eh? El, hombre, el ser humano piensa en su interior, Así es. Viene a ser lo mismo, solo que aplicado de maneras diferentes. Si yo pienso, la vida es una mierda, más de una vez lo hemos pensado todos, o sea, es que nadie me ayuda, es que estoy solo, es que me encuentro mal, es que seguro que esto va a ir mal. Esto es un pensamiento, son pensamientos que atraen la energía y lo provocan. Lo provocan. O lo aumentan, que viene a ser lo mismo. Si la situación es un poco complicada y tú vas pensando, uy, qué mal, que me van a dar un par de bofetadas, no sé qué, acabarán dando de garantizado. Al revés también es cierto. Si yo, en una situación complicada, voy pensando, bueno, vale, está mal, pero seguro que irá bien. O lo típico, no hay mal que por bien no venga, o, bueno, seguro que tiraremos adelante, o... voy poniendo pensamientos positivos, atraigo esa energía y la manifiesto. O sea, y eso en astrología, los que interpretamos cartas natales, como hago yo, tengo que aclararlo muchas veces porque la carta se sobreentiende. ¡Ay! Es una persona con muchos problemas. No, no. Sí, pero eso se puede cambiar. No va a ser siempre así. Depende de ti. Si tú sigues pensando en negativo, vas a aumentar eso. Bueno, pues Júpiter es el, la alegría de vivir. Por lo tanto, si activáis vuestro Júpiter o vuestro Sagitario, que es equivalente, estáis haciendo que en vuestra vida aparezca la suerte. Lo que la gente llama suerte, pero que no existe. Por eso he dicho de que es muy suertudo pero no tiene suerte, porque no existe la suerte. La suerte nos la provocamos nosotros. Existen situaciones kármicas que vienen de otra vida y que no encuentras el por qué pasa, vale, de acuerdo. Pero no es mala suerte. La mala suerte no existe. La buena suerte tampoco, pero aparentemente sí hay suerte o mala suerte, pues decidamos. Por eso es tan bonita esta, esta meditación porque puede hacer salir en vosotros la suerte. No lo he probado nunca con lotería, pero no creo que vaya por ahí. Por si acaso lo digo, ¿eh? No gastéis en dinero en esto. No, si te, si te tiene que tocar, no te preocupes que te va a tocar. Aunque no, aunque no compres, ¿no? Es que el que le tiene que tocar, le regalan el número. No te preocupes. Y si no te tiene que tocar, no te preocupes que vas a gastar mucho dinero y no va a servir de nada. Uh, por lo tanto, lo que tienes que hacer es pedir a los demás que te vayan regalando. <risa> ah, esto lo haría yo, al menos. Bien, pues Sagitario tiene esto, que es una gran ventaja. La desventaja de la energía de Sagitario, tú ya la conoces, yo también, lógicamente, pues es la que somos unos fanáticos de cojones. Ay, perdón. O sea, cuando nos gusta algo... Uf, uf, ¡Vaya! Lo cual está bien, pero puede ser incluso impositivo conozco he conocido a más de uno Sagitario ay Dios mío el día que descubrió que las patatas eran buenas y sanas todo el mundo tuvo que acabar comiendo patatas porque no nos dejaba en paz pero al cabo de un tiempo descubrió que las alcachofas eran mejores entonces las patatas nada todo el mundo a comer alcachofas y quien dice eso pues iba descubriendo cosas y todo el mundo es en plan fanático lo que descubres es que es bueno lo quieres para los demás y como eres tan avasallador, tanta energía, sí, esto es bueno, lo convences. De hecho ahora estoy intentando convenceros de que saquéis el Sagitario, ¿verdad? ¿Se nota? <risa> vale, pues este es un, una, un, una cosa que tenemos que vigilar. Los de, que tengamos el Sagitario tenemos que vigilarlo bastante. Cuando vosotros activáis, los que no seáis Sagitario, activáis el Sagitario dentro de vosotros, ya no sale con estos problemas de hecho como sale con cuentagotas porque está ahí guardado en el armario es muy difícil que os cause ningún problema ¿vale? cuando hagamos una meditación o, o tú decidas sacar el sagitario no os preocupéis ahora, los que somos sagitarios sí tenemos que dosificarlo un poco para no pasarnos este sería el peligro y seguro que si conocéis a otro sagitario aparte de él <risa> habréis notado eso de como, como que te empuja Venga, va, venga va, no pares lo hace bastante y ahora os digo que a nivel un poco más profundo, hay otro lo que llamamos regente, otro planeta que gobierna Sagitario, que se llama el regente eh, esotérico, es Hay tres símbolos para Sagitario que lo habréis visto mezclados, el centauro, el arquero, eh, como le llaman, el, bueno, el caballero montado con arco, ¿vale? y la flecha sola, son tres símbolos diferentes que se refieren a tres niveles de evolución. El nivel evolutivo más bajo es la persona sagitario, que está dominada por el cuerpo. Por eso es un centauro, un hombre, que está encadenado a un cuerpo animal, los instintos animales. Sí, un caballo de bocado. Vale. Luego hay el siguiente nivel, que es el centauro, perdón, el centauro, el caballero. Eh, ese es un arquero, sí, pero que está separado del caballo. Es un caballo y un arquero. Tiene un cuerpo físico, unos instintos, pero los puede controlar y dirigir hacia donde él quiere. La mayoría de personas de este mundo están en este nivel. Y luego está la flecha, que cada vez es lo que más se representa, que la flecha es como aspiración espiritual. Simplemente es una flecha de quiero ir hacia allá arriba. Y este es el nivel más elevado. Y cuando estás en este nivel, que quieres ya trabajar para la mejora de la humanidad, para mí y para los míos, pero también para la mejora de la humanidad, entonces se, se activa el segundo planeta, que es la Tierra. Sí, esto cara de sorpresa, es real. En astrología no se usa la, la Tierra, ¿por qué? Muy fácil, estamos en la Tierra. A todos nos afecta por igual, no está en otro sitio, aquí o allá, en cualquier signo. Todos lo tenemos igual, por lo tanto, no la usamos en la interpretación. Pero a nivel espiritual, sí, es un planeta como cualquier otro y tiene sus, sus efectos. Y entonces la Tierra es que, digamos que es, es muy fácil de entender, toma de Tierra. Es la toma de Tierra. Sagitario tiene ideas muy buenas, y no solo Sagitario, muy buenas. Pero uh, se quedan en ideas. La mayoría de las veces, ¡buah, me voy a comer el mundo! Y te haces viejo y todavía no has hecho nada, o casi nada. En cambio, la Tierra es el planeta que te, eso, te hace que te enraíces, que toques, que tus ideas bajen hasta la Tierra. Por lo tanto, quien de aquí esté pensando, oh, qué bonito el Sagitario, pero es un volado, tiene razón, pero tiene solución. Simplemente desconectas con la Tierra y ya está. Por eso me he venido aquí yo, eh. <ríe> de aquí toca de pies en el suelo muy bien. A la que hace frío tienes que ir a cortar leña. Ya te aseguro que te enteras de lo que es la Tierra. Bueno, pues en la vida normal también. Tenemos a Júpiter y a Sagitario como planetas de, de... Perdón, Júpiter y la Tierra como planetas de Sagitario. Mejor imposible. Disfrutar de la vida. Ayudar a los demás, porque además le gusta mucho la relación social. Le gusta relacionarse y ayudar a los demás. ¿Qué más podemos pedir? Y ahora me queda solo... Lo que llamamos la frase espiritual de cada signo. Cada signo tiene una frase que define lo más elevado que puede trabajar ese signo. Lo más elevado, ¿vale? lo más espiritual. Entonces, la frase de Sagitario es una que cuando yo era joven, que de joven el, el, el ascendente no se nota mucho, yo tengo ascendente Sagitario, sol en acuario, pues yo era muy acuario, muy poco Sagitario. Esa frase a mí me ponía nervioso, no me gustaba. Cuando me la dijeron por primera vez, dije, esto no va conmigo. La frase dice, veo una meta, la alcanzo y veo otra. Mira qué tontería, ¿no? Dale. En ese momento yo era más, como buena Claro quieto, parado, tranquilo, mental, de pensar, de filosofar, todo eso. Pero eso de moverse, nada. Hasta que me casé con una sagitaria. Sagitario, sagitario, sagitaria, Sagitario la ascendente sagitario. Ella lo tenía clarísimo. Y lo de la meta, vamos, tenía una detrás de otra. Y entonces aprendí a viajar. A mí no me gustaba viajar, pero aprendí a que cada año cambiábamos de casa y pueblo, de casa y pueblo, durante 20 años seguidos. Luego entendí por qué me dieron ese ascendente, porque era la única manera de aguantar algo así. Ahora, traducido a un lenguaje más normal, diríamos que es... El Sagitario, bien llevado, cuando está en ese nivel de que quiero mejorar, en el crecimiento personal o, o más, pues descubre que hay algo que quiere conseguir. Veo una meta. Quiero conseguir algo, que puede ser unos estudios, un trabajo, una pareja, un nivel espiritual, da igual, cualquier cosa. Veo una meta y la quiero conseguir. Y como soy fuego, energía, voy a conseguirlo, pues, pam, pam, pam, pam, y la consigo. Y cuando llego ahí me doy cuenta. Vale. ¿Y ahora qué? Ya lo tengo. Es como aquel que se desvide por tener un coche cualquiera, ¿no? Y cuando lo tiene ya dice, bueno, ¿y ahora? Bueno, tengo que hacer otras cosas. Viajar, moverme, donde tengo el coche. Pues es una vez tengo la meta, no me puedo quedar quieto. Otros dirían, ya estoy, aquí estoy, ya me lo, lo disfruto. No, en Sagitario no. Dice, uy, allá hay otro coche más grande, para el otro. O ahora ya no quiero un coche, yo quiero un avión. Y Siempre. Veo una meta, la alcanzo y veo otra. Tened paciencia con los que somos algo sagitarios, porque nunca paramos. Siempre estamos buscando algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo, pero la ventaja es que antes de empezar otra cosa nueva, terminamos la que hemos empezado. Hay otros que siempre están cambiando también, ¿eh? Otros signos. Pero hacen esto, lo dejan a medias, hacen lo otro, lo dejan a medias, sagitario no. Lo termina y cuando lo ha conseguido se dice... Ah, y ahora qué más hago? Encuentra otra cosa siempre más elevada. Sería como un alpinista que empieza subiéndose pues aquí a esta montañita que tiene 900 metros y finalmente llegaría al Everest, ¿no? Ir escalando cada vez montañas más. ¿Os ha gustado Sagitario? Mucho. Bueno, me alegro. Pues sabéis que lo tenéis dentro y lo podéis usar cuando queráis, cuando queréis montar algo, hacer un negocio, empezar una relación nueva de personas. Da igual sacada del Sagitario, lo disfrutaréis, y eso se transmite a través del aura. Con lo cual, hacéis que los demás también disfruten. ¿Vale? Bueno, pues ya lo sabéis, lo tenéis dentro. Los que, si alguno de vosotros nunca ha meditado, no sé, hay personas nuevas y no estoy seguro de lo que sabéis, etcétera, no os preocupéis, vamos a hacer una meditación muy simple, bueno, es compleja si la tienes que recordar toda, pero como la voy a ir dirigiendo yo, voy a ir diciendo ahora cierra los ojos, imagínate esto, imagínate lo otro, no tiene ningún truco. Pongo una música de fondo para ayudar a relajar y voy a ir dirigiendo esta meditación. ¿vale? O sea, simplemente dejaros llevar. Y lo único que tengo que comentaros es yo digo, imagínate que aquí hay. Ahora me lo intento, aquí hay un árbol delante de ti. Y tú me dices es que no veo nada. Vale, no te preocupes. Lo importante no es lo que veas sino que vayas mentalmente siguiendo lo que yo digo. ¿Aquí hay un árbol? Pues aquí hay un árbol, aunque no lo veas, no te preocupes. Lo importante es la concentración en lo que vaya diciendo. Y con lo demás, pues disfrutar, disfrutar de ser sagitario, mmm, para leer la meditación, en este caso. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tenga alguien para resolverla antes de meditar? ¿No? Vale. Tampoco es una meditación muy larga, ¿eh? Unos 20 minutos o algo así, que es lo que vamos a ir haciendo más o menos. Pues Samuel, no te importa cerrarme la luz esta, porque no la necesitamos para nada. Y visto pues la de la, de la puerta también, y así estaremos más tranquilos. Vale, Seguro que no nos molestará tanto. Musiquita de fondo. ¿Está bien? ¿Se oye bien hasta allí? No demasiado fuerte ni demasiado bajo. Vale. Bueno, pues, vamos a empezar. En primer lugar, busca una postura cómoda, en la que te sientas a gusto. Simplemente los pies apoyados en el suelo, las manos como te sean cómodas. Mejor no cruzar nada, pero no por nada, sino porque así, por ejemplo, ahora puede parecerte cómodo, pero dentro de un rato ya no te molestaría. O las piernas igual, pero por lo demás no hay ninguna postura especial. Y ahora, cierra tus ojos, relaja tus párpados, relájalos profundamente. Toma ahora una respiración profunda y lenta. Y al exhalar, imagina, visualiza delante de ti el número 3, tres, tres veces.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 5 4 3 2 1 y ya te encuentras ahora un estado de relajación más profundo, mucho más profundo que antes, y seguirás respirando tranquilamente, plácidamente, y en cada respiración,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 de nuevo, relájate bien. Toma ahora una respiración profunda y lenta y al exhalar visualiza y repite mentalmente. Estoy relajado, profundamente relajado, siéntelo. Siente tu cuerpo profundamente relajado. Concéntrate en tu cuerpo, en tu cuerpo físico. Lo sientes. Puedes sentir el peso de tu cuerpo en la silla, los pies apoyados en el suelo. Puedes notar tu respiración, cómo va entrando el aire en tus pulmones y saliendo lentamente. Sientes tu cuerpo físico. Te das cuenta de que, de que tu cuerpo va cambiando durante el tiempo. A veces ha estado más delgado, a veces más gordo. A veces estás sano, a veces enfermo. Tu cuerpo cambia a medida que pasa el tiempo. Pero si te concentras en ti, en quién eres tú, en ti mismo, te vas a dar cuenta de que tú no cambias. Quien cambia es el cuerpo. Porque tú tienes un cuerpo, pero no eres tu cuerpo. Tú eres algo más que tu cuerpo. De hecho, tú eres quien observa ahora a tu cuerpo. Tú eres el observador, el alma, la conciencia. Fíjate ahora en tus emociones. Concéntrate en lo que sientes. Te das cuenta también, claramente, de que tus emociones van cambiando constantemente. En un momento estás alegre, en el otro triste. Un día estás enfadado, en otro estás en paz. Vas cambiando, tus emociones van variando constantemente. De hecho, cambian incluso más rápidamente que tu cuerpo. Pero en cambio tú, si lo miras, siempre eres tú. Tú no cambias, tú sigues siendo la misma persona, el mismo ser. Porque tú tienes emociones, pero no eres las emociones, tú eres algo más, eres el observador, el alma, ese que tiene un cuerpo físico y unas emociones. Concéntrate ahora en tus pensamientos. Fíjate que incluso cuando me estás escuchando te vienen pensamientos diferentes. Algunos te gustan, otros no. Da igual, tu mente constantemente está pensando. Tienes muchos pensamientos variables durante el día, más incluso que emociones. Pero te das cuenta de que tú puedes observar esos pensamientos. Eres aparte de ellos. Tú tienes pensamientos, pero no eres los pensamientos. Tú eres quien los observa, el observador, el alma. Tú eres esa conciencia que tiene un cuerpo físico, tiene unos pensamientos y unas emociones, pero es totalmente aparte de ello. Si no tuvieras nada de eso, seguiría existiendo tu conciencia. Esta conciencia la podemos imaginar que es como si fuera una energía que está por encima de tu cabeza. Imagínate flotando encima de tu cabeza una bola de luz blanca, luminosa, brillante, como un sol, eso es la representación de tu conciencia, de tu alma, del observador. Imagínate ahora que entras dentro de esa esfera, que tu conciencia entra ahí dentro. Y todo se vuelve blanco, luminoso. Siente esa sensación de luz blanca que te envuelve. Y te va llenando de una sensación de paz, quietud, serenidad. Desde este estado tan elevado de conciencia, imagínate que te encuentras en medio del espacio, la negrura del espacio. Estás flotando en medio de un espacio infinito. Estás solo. Y delante de ti, allí a lo lejos, ves una estrella preciosa que te llama la atención. Una estrella lejana, que es como si te llamara, atrae tu atención y decides que quieres alcanzarla. Inmediatamente tus deseos son órdenes y vas lanzado como una flecha hasta esta estrella. Y a la que te acercas a ella, te das cuenta de que detrás, más lejana, hay otra estrella. Y ves que la llamada viene de esa estrella, de la siguiente, no de esta la que has alcanzado. Y decides seguir avanzando hasta esa siguiente estrella que te llama. Rápidamente llegas hasta esa segunda estrella. Y al llegar te das cuenta, casi de manera divertida, que no es desde aquí donde sale la llamada, sino más allá que hay otra estrella más lejana, igual o más bonita todavía. Piensa un poco, reflexiona. En esta frase espiritual, qué significa para ti y cómo lo puedes vivir de manera bonita y consciente, veo una meta, la alcanzo y veo otra. Reflexiona unos instantes. Ahora, imagínate que una de esas estrellas, la más lejana, se acerca a ti. Ya no eres tú que va hacia ella, sino que ella viene hacia ti y envía su luz sobre ti de manera que ilumina todas las células de tu cuerpo. Con una luz blanca y perfecta, todo tu cuerpo se ilumina, brillante. Toda su luz entra en tu interior y empiezas a brillar como una estrella. Tu aura irradia esa luz brillante. Ahora eres una estrella andando entre la tierra, entre los hombres iluminando tus situaciones, tu vida y las de tu entorno, siendo una luz, un faro, una estrella para la humanidad. Siente esa energía a brillar. sabes que esta luz la puedes activar siempre que tú quieras, está dentro de ti y la puedes derramar sobre tus circunstancias, simplemente la programas con tus deseos, con lo que tú consideras que quieres y de manera positiva y decides irradiarla hacia afuera para que se manifieste esa luz en tu entorno y en tu vida y así será ahora puedes imaginarte con que todo este grupo somos bolas de luz irradiando luz imagínate la luz interna que estamos trabajando irradiando manejando pues todos nos fusionamos en una gran bola de luz llena de energía e imaginamos que enviamos un chorro de luz a la humanidad, a toda la Tierra, para que la red de luz de la Tierra reparta esa energía a quien la necesita. Así, compartimos esa alegría, esa luz, esa energía, ese bienestar, con todos los seres humanos de la Tierra. Y ves como la Tierra se ilumina entera. Porque no solo estamos nosotros, este grupo, que está meditando ahora, sino que hay cientos de miles de personas trabajando en enviar luz para ayudar a la Tierra en estos momentos. Gracias. Gracias... Gracias... Gracias... Y ahora puedes empezar a prepararte para ir saliendo de este estado de meditación... Dentro de un momento voy a contar del 1 al 5... Y a la cuenta del 5 podrás abrir tus ojos y te encontrarás bien despierta, muy a gusto, bien descansada, y sintiéndote perfectamente. Uno, dos, puedes empezar a mover tus manos, si lo deseas. Tres, cuando oigas el número cinco... Abrirás tus ojos y te encontrarás bien despierto, muy a gusto, bien descansado y sintiéndote perfectamente. Cuatro y cinco. Cuando quieras puedes ir abriendo tus ojos suavemente.